Mucha, mucha, oigamos la Mundial Mucha, mucha alegría hay en Radio Mundial Mucha, mucha, oigamos la Mundial Es la radio del pueblo que pone lo mejor Radio Mundial, Radio Mundial, Radio Mundial